Nosotros como Casa de Derecho, la que pre se presento, yo he perdido en tres oportunidades que la, que la UPEA, que tiene que tener auditoría financiera, técnica y académica. Hemos Nosotros como Casa de Derecho estamos pidiendo, antes de salir a las calles, que la UPEA tiene que comprometerse a través de sus administrativos a rendir sus rendiciones de cuenta. Como derecho hemos pedido auditoría. ¿Cuánto se ha pedido? Yo estoy pidiendo hace más de cuatro meses, desde que he ingresado al primer, he pedido yo en mi gestión. Y hasta la fecha, con todos los, los, los documentos que hemos presentado, la UPEA nos tiene que dar. ¿Hay Nosotros no. Es como cualquier otra institución. En todas las instituciones siempre existen errores, descuidos. Y la UPEA no puede ser al margen de todas las instituciones. Vamos a dar como no a la luz todas aquellas denuncias que existen hasta el presente. Pero como le digo, son tantos años, 18 años, y obviamente no, es un proceso. ¿Se conoce tal vez de denuncias? De... Existen como en todo lugar, existen actos de corrupción, ya sea en materia es pero todos son denuncias, no se han probado hasta ahora. Pero tarde o temprano, a través de lo que es la auditoría, ¿no? Va a darse. La administración es dependiente de cada carrera, de cada carrera ve cómo se organiza, eso sí, no. nuestra postura es una como derecho, la postura social sin ingeniería es otra. Mucha, mucha perjudicación para nosotros porque dijeron que un mes ya no vamos a pasar clases por el duelo que se ha dado en el Congreso, hasta en eso nos han perjudicado.